problema. Nosotros rogamos que se solucione y que no, el, el gobierno no tiene, tiene necesidad de hacerse frente y hacerse daño él mismo. No, no tiene necesidad. Así es. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Mi comentario eh, va en función de lo que fue ese aparatoso accidente wow. que en el día de ayer eh, se produjo en la autopista eh, duarte A tempranas horas del día, estamos hablando eso del mediodía, 11 y media, Ajá. hay reportes de personas que, que reportaron que a las 11 y media de la mañana pues ya comenzaba el entaponamiento que Miren eso. Eh, se produjo alrededor de unos 10 kilómetros de Santiago Santo Domingo. Afortunadamente, en este aparatoso accidente no hubieron heridos de gravedad. gravedad o sea que eso es eh, algo importante, da, el asunto es sí. que este accidente pues, produjo un entaponamiento en la autopista Duarte en el tramo carretero San eh, Santiago, Santo Domingo y yo sí. quiero que le demos una lectura especial por por piedra, a, esta, no sí, a esta situación ¿cuál es la lectura? el entaponamiento que produjo este accidente se debió a que choferes ya desesperados por el tapón que se produjo, tomaron la sabia eh, decisión de ocupar el otro carril para intentar <risa> como, que el tránsito pudiera fluir. Causando con esto ese entaponamiento, que lo que vivieron esa experiencia, estamos hablando de alrededor de unas 10 horas sí. estamos hablando que gente reportó que estaba varado en la autopista Duarte a eso de las 11.30 de la mañana y pasada a las 9.30 de la, de la noche todavía, estaba? era cuando iniciaba a comenzar a fluir entonces, cuando digo ¿qué lectura le vamos a dar? miren, yo creo que esas son situaciones es un accidente, ¿verdad? Pero, ¿cuál debe ser la conciencia que debemos tener nosotros, los que tenemos la bendición o la dicha de andar conduciendo un vehículo? Y es eh, la decisión que vayamos a tomar en el momento. Oiga bien, este entaponamiento se produjo primero en ese tramo por el accidente. Después se extendió largas horas porque los choferes ya... Eh, eh, desesperado tomar la decisión de pasarse al otro carril, entonces ahí vino ese entaponamiento de frente. El, el, ni avanzaba para ir, pero mucho menos para regresar. Entonces la pregunta <coughs> mía es: ¿qué tiempo se tomó la DGC, eh, como los organismos que están llamados a regularizar el tránsito? Horas muertas, porque para regresar, para unirse y llegar al lugar de los hechos, No, pudieron, no podían no llegar. No podían llegar, Víctor. No podían llegar. Pero también yo entiendo que independientemente que no. Porque llegaron. Mira, las autoridades. L eso, les, hay, eso, llegaron, una, eso es la insensatez dominicana, sí, característica. Llegaron, sí, pero yo no solamente la voy a cargar el la falta carro, de educación? A, los, a los desaprensivos, a la falta de educación, a la falta de formación vial que tenemos nosotros, los dominicanos. También la rapidez con que deben llegar eh, los organismos que están llamados a, a asistir en situaciones eh, como esa. Ciertamente, el tránsito, el entaponamiento impedía que llegar, llegaron, por ejemplo, más rápido. Pero llegaron. Sí. Porque, por ejemplo, el director de la DGC se desplazó. Mira, se cogieron hasta los paseos. El, el director de la DGC... Ahorita, Victor, se, se, se cogieron hasta los paseos. Sí, el director de la DGC llegó... Porque se desplazó con una escorta motorizada y pudo pudo acceder. Entonces, cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros los dominicanos a través de la institución DGC, de, de la MEC, como ustedes, como sea, los organismos que tienen que, las instituciones que tienen que regularizar esa parte, cuáles son los mecanismos que tenemos, y voy a, me voy a parecer un poquito a Sergio ahora, que siempre pone su ejemplo, que estuvo en Barcelona, que estuvo en Colombia, que estuvo en Miami. Mira, y, y, mira y, en Costa y Rica la un un. Mira una, una presa, que así que ellos le dicen a los tapones, de cuatro horas y nadie se pasa Mira, a del señor, otro lado. Pero además de eso, nadie? Por, porque también es un asunto de conciencia y de educación. Si usted sabe que hay ese entaponamiento, y usted ve que el tránsito no está circulando de norte a sur, no se pase al otro, carrito va lo, que a que lo primero que tuvieron que hacer... La se fue quitar del medio los lo que, vehículos, se lo que se atravesaron para poder <risa> permitir a las 9:30 de la noche que el tránsito comenzara a fluir. Ahora yo me pregunto, ¿vieron los que estaban ahí algunos el otro volando el área para determinar realmente dónde estaba el problema? No, nada. Porque si la, sale un equipo de Santo Domingo, que salió, habían de Moca, de Santiago, de Villatagracia, de Bonao y Santo Domingo, Tratando de agilizar el tránsito. Gonzalo debió mandar uno. Entonces, debe haber la forma. Yo creo que la principal forma de evitar situaciones como esas no es más que nosotros entendamos que debemos actuar con responsabilidad sí, y asumir nuestro compromiso. El primero que intentó cruzarse al otro carril fue el primero que causó ese claro, encaponamiento por más de 10 horas en la autopista Duarte en el día de ayer. Y por, ¿Usted se imagina lo que hubiese pasado si en ese accidente hubiesen resultado heridos? Bueno, eso sería automáticamente, ¿no lleva ambulancia? eso sería automáticamente, si hubiesen sido personas muertas, sí. porque así como se tardó la DGC, al llegar al lugar de los hechos, por las razones que ya acabamos de explicar, a sí mismo iba a ser de imposible, porque tampoco tenemos no, mecanismo con... para sacar esos heridos no. de ahí. En, en un helicóptero, ¿Sí? Exactamente. Entonces, yo entiendo, yo quiero llamar a la conciencia nuestra, Nación. la conciencia de los dominicanos, del que tiene la responsabilidad de tomar un volante, de que lo haga con responsabilidad y sepa lo que está haciendo. Reitero, ese entaporamiento en principio fue causado por el accidente, y eso es un accidente. Ahora, ¿quién lo alimentó para que fuera peor y agravar esta situación? Los desaprensivos que tomaron la decisión de irse al otro carril para avanzar y llegar rápido. Todo el que estaba ahí quería llegar a su lugar de destino. Ojalá, mira, y eso, que situaciones eso, mira, como esta, pues no se vuelvan me a repetir en y este Yo te país. voy a decir la verdad. En todos los países del mundo existe el congestionamiento de tránsito, porque hay hora pico y hay... Mira, el que sale... Eh, en horas de clase, en la mañana, en Miami, en donde sea, eh, se hace un taponamiento. Cuando hay un accidente, ¿saben lo que hacen cuando hay un accidente? Que se queda tal cual el accidente está, hasta el tipo que queda en el piso esperando que vengan las autoridades. Pero eso, eso no lo tienen que ver las autoridades, eso es educación. Señores, aquí, en, no en ese tapón, cualquier taponcito... Se, aquí tú no ves que se te meten en vía contraria todito o que se cruzan para el otro, para el otro lado personas que tú hasta son profesionales no di no esos son de la, el, la gente que ni Bachiller son no no no no en este país yo he visto profesionales gente médico todo que de que vengo se meten por vía contraria y se cogen el carril ajeno imagínate educación si esto, imagínate si hacer ese tipo de acciones ¿Educación? un pobrecito como este que no. es un campito produco produce usted en te esa la autopista más importante para que no mencionarte en, en costa rica yo un tapón de cuatro horas y nadie se cruzó del otro lado nadie y estaba vacío así nadie se cruzó vale. cuatro vale. horas yo le hice empresa a los tapones y no nadie nadie se pasó vale.